Esto es New Cairo, acá vive la gente con mucha plata, pues, que viene desarrollando desde hace unos 15 años y cada una de esas casas es para una familia, una, o sea, una de esas villas vive una familia apenas y son enormes y claro, mucha construcción nueva, mucha, mucha variedad de diseños, pero todas compartidas. ¿Qué